del INDRI, el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI, Estaba, ya está con nosotros el ingeniero Olmedo Cava Romano, con quien vamos a conversar acerca de la, la cañada grande, el tema de cañada grande, Olmedo, el tema y el llamado la, a huelga, el llamado a huelga, el tema de las promesas que se hicieron acá, que incluso tú tuviste una participación un tanto protagónica en ese aspecto. ¿Qué ha pasado con todo eso? Pero antes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos bueno, días, director. Bueno, buenos días, ya, buenos días a todos. Buenos ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, días. Olmedo. Bien, buenos días, un, un placer para mí. Me siento un... contento y feliz aquí en mi casa. El Me nuestro, tengo... el nuestro. Sí, sí, sí, en bien. Usted bienvenido. sabe muy bien que este programa es suyo. Mire, claro. hay, hay la información, tenemos la información de que solo se está a la espera de una aprobación técnica para trabajar el asunto relativo. ...a La Cañada Grande, que ha sido siempre un quebradero de cabezas... ...para San Francisco de Macorís. Comencemos por ahí, Olmedo. Mira, eh, realmente, eh, lo que pasa es que los proyectos... Eh, ...en el actual gobierno, realmente, tienen que cumplir... ...con, con unos uno procedimientos, realmente, que, que contempla la ley. Sí. Tiene que ser aprobado por lo que es la inversión pública... ...del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Por eso, por ejemplo... El año pasado el presidente hizo una asignación de fondos para iniciar una serie de obras que el senador de nuestra provincia eh, a, a, a, que había consensuado la, con diferentes sectores de aquí de sí. San Francisco por ejemplo como son eh, el puente de Ugamba, eh, traslado de los bomberos nuevo lo que, lo que le llaman la 3R el proyecto de Frankie, que todos todo conocemos sí. sin embargo ese dinero estaba guardado y apenas hace eh, dos meses, mes y medio, cuando vino el presidente, fue, se dio el primer Picasso para la primera obra. Todo ese tiempo que transcurrió, nueve meses, fue preparando lo que son los estudios porque es que antes los proyectos arrancaban sin planos, sin especificaciones, y un proyecto que arrancaba en, en, en 100 millones, salía en mil millones, en 500 millones. Pero a veces no es, quizás que había irregularidades en cuanto a la inversión, sino el procedimiento. Entonces, eso realmente conllevaba que los proyectos eran muy cuestionados. Ah, un proyecto que arranca en, en 100 millones y termina en 800. ¿Qué va a decir nuevamente la población? Se cogieron un dinero. Eh, entonces todo eso se está lleva un proceso, además un control riguroso con respecto a las inversiones. Sí. Eh, y eso tiene un procedimiento. En el caso de la Cañada Grande, eso hay que estudiar el impacto, a quién va a beneficiar. Todos sabemos los diferentes sectores, pero todo eso conlleva una serie de estudios, de cálculos y demás. Ya entendemos nosotros que está en su fase final. Desde el año pasado tenemos otra asignación de la primera partida para ese proyecto guardado ahí. Pero no se ha completado. Ahí. No, es que esos estudios ya se terminan ahora. Nosotros creemos eh, eh, nosotros creemos que a final de este mes o antes ya va a salir el, el proyecto para arrancar inmediatamente. Y hay otro proyecto. Eh, nosotros estamos ya en, en el estudio, fase final, lo que es la cañada de Puerto Rico, que le llaman allá en la. En la, en la Barrio en el, Puerto barrio Rico. Puerto Rico. En el barrio Puerto Rico, la cañada de Puerto Rico, sí. que realmente uh -huh. es eh, eh, un dolor de cabeza y nosotros tuvimos por ahí. Es una inundación permanente cada vez que, incluso aún cuando no ha habido por un asunto de agua negra y demás. Sí. Que nosotros vamos a ayudar porque el Indri, aunque básicamente trabajamos lo que tiene que ver con los canales y demás, pero estamos trabajando con el saneamiento de algunas ciudades en la parte bueno, de, el, y como es lógico me, nuestra ciudad el, el tema de la cañada de las cañadas eh, debe importarle al INDRI en razón de que la claro. van la, esas son canales naturales Natural. que van a los ríos uh -huh. a nuestros afluentes claro, son de micro cuencas y demás regada la ciudad ahora una cosa estamos, por ejemplo San Juan de la Maguana estamos terminando una cañada que la encontramos ya en construcción que va a cambiar totalmente lo que es la parte urbana de, de es decir, que el, que el proyecto Chigereñe. termine que se integre la sí. cañada a la comunidad o que la comunidad ya de una forma u otra vea una, un, un lugar. Eh, es un proyecto integral. Eh, ya las comunidades están ahí, los barrios están ahí. Okay. Entonces hay que hacer un proyecto que sea amigable con los residentes. Con, con los, y, y además eh, eh, contribuir con el saneamiento y, y, y las inundaciones. Mira, ahí por ejemplo... En la calle Sánchez, lo que tuvimos recientemente, sí. creo que está obstruida todavía, no, no sé. No, ya se, se Bueno, se, liberó. se habilitó provisionalmente. Provisionalmente. Yo. Pero yo estuve ahí y eso realmente ya requiere una intervención urgente, urgente. Eh, una cosa, entonces con, esta, con esto que usted nos está dando de información y de que están esperando solamente concluir algunos detalles, ¿entiende usted o qué mensaje le da a este grupo popular? que está llamando a huelga y por esta entre ellas la cañada grande es una de las exigencias y si hay una reunión o si hay algún acercamiento con, con, con ellos como Mira, autoridad eh, eh, nosotros hemos estado eh, en diferentes oportunidades hemos estado eh, hemos celebrado encuentros con ellos los diferentes sectores aquí en San Francisco Macorís, como es nuestra costumbre. Sí, sí. Y en el caso ahora de, un, de ser parte de, de, de, del gobierno, eh, ya un compromiso que tenemos que asumir. Eh, y realmente, eh, tú sabes que las obras, por lo que yo le expliqué anteriormente, eh, requieren un poco más de tiempo. Por ejemplo, eh, Obra Pública estuvo licitando lo que es el asfaltado. Primera vez, óigame bien, primera vez que se licita el asfaltado general de, de todo el país de las plantas de asfalto antes sucedaba eh, directamente de grado a grado. De, bueno porque había, había una ley que eh, parece que se entendía que podía permitir a eso en el aspecto de que eso es eh, realmente un servicio de, diríamos de seguridad y de emergencia uh -huh. de la, el, el asfalto eh, por ejemplo si interrumpe una vía tú no puedes hacer una licitación tú tienes que resolver inmediatamente uh -huh. sabiendo hacer el argumento sin embargo el presidente decidió que fuera licitado eso cogió un tiempo, creo que apenas hace como eh, dos semanas o tres semanas se hicieron las adjudicaciones y se está en ese proceso ahora. Y entonces... Está en San Francisco. Eh, claro, es lógico. Aquí hay un programa, obra pública lo, lo ha hecho un anuncio el ministro. Cuando nosotros estuvimos en Villarriba, uh -huh. el ministro de Obras Públicas hizo un anuncio. Es que hay un programa de asfaltado de San Francisco de, toda la, de, de todos los municipios y distritos municipales de, de la provincia de Duarte. ingeniero Un programa general en ese aspecto. Escúchame, Pe, permítame interrumpirlo ahí, a propósito de, de que usted está hablando del proyecto de asfaltado. Eh, sabemos que aquí hay... La, la cañada, cañada grande hay un problema cloacal ahí. Hay muchas casas que, que sus baños, ¿verdad?, eh, terminan ahí, ¿verdad? El proyecto contempla la solución de esa parte Exactamente, entonces, sabemos que en San Francisco de Macorís Prácticamente el sistema cloacal está colapsado Y que hay muchísimas urbanizaciones que no, ni que ni siquiera tienen el sistema cloacal No entiende usted que antes de nosotros abocarnos a un, a un proyecto masivo de asfaltado en la ciudad Deberíamos pensar en resolver los problemas de abajo primero Por ejemplo, como es el caso de la de, tanto del, del agua, del acueducto como también del sistema cloacal, como se está haciendo en Pimentel, que veo que está en rompiendo Pimentel, todo. En Pimentel, bueno, en, luego... en Catillo y en Villarriba. Sí. Yo entonces, en, en, los tres, Villarriba en lo, no lo he visto, pero sí... Lo, lo, eh, lo puede haber, eh, se está bien. trabajando en los, tres, en los tres municipios, por primera vez se está atendiendo el sistema cloacal. Sí, eso está muy y, bien, y, yo lo vi en Pimentel. Y se va a trabajar en San Francisco, lo que pasa es que el proyecto de San Francisco ya es un proyecto Man. de cierta envergadura y hay que reservar los fondos para a, esa a propósito parte. de eso, ustedes, por ejemplo, como dirigente, alto dirigente del gobierno de la guardia se va a intervenir también. Yo entiendo que eh, le corresponde a usted defender primero el, que el gobierno trate de hacer la inversión necesaria, por ejemplo, como es el caso del sistema cloacal para entonces luego venir con un plan de asfaltado para no tener que romperlo. Eh, eh, estamos claros, pero tú sabes que hay urgencias y demás. Y, y eso hay, así es que se está haciendo, eh, siempre hay sus excepciones, como es lógico, porque por, por la gravedad de la situación. Por sí. ejemplo. Eh, eh, aquí se faltó eh, en la zona de Madrigal, aquí en, la, en, sí. la, eh, en esta parte aquí de, de, de los Abreos, eh, Jennifer. Y se, ha tra se trabajó también en. En la Toribio Camilo. En la Toribio Camilo. Uh -huh. Se trabajó también cerca del hospital, en esa zona, 24 de abril. Dejaron algunas calles. Bueno, y. Uh -huh. eh, eh, eh, incluso se está, con algunas calles es planificada con INAPA para fines de, de trabajo futuro que se van a hacer En ese sentido Olmedo, aunque usted es director del INDRI pero maneja las informaciones sí. que es una de las principales eh, demandas de todas estas comunidades que han nacido, que han sido ocupadas o que, que vive gente que han sido que están ahí de manera improvisada si se quiere donde no hay sistema clocal, donde no hay agua potable donde está el tema de las donde hablar, no existe un barrio, hay un barrio donde hablar de Manhattan, eh, Vistalí. Inda, Los Toros, todos esos barrios de aquella zona por allá. Usted habla de que hubo un proceso de licitación, de que ya se están a, a, dando los pasos para eh, no solo San Francisco, sino el país completo. ¿De qué tiempo, al ojo por ciento, podría usted decir, en dos meses, tres meses, estarían ya los equipos en las comunidades, en los pueblos, y en este caso en San Francisco de Macorís? Lo relaciono con el llamado a huelga del lunes. Mira, eh, eh, nosotros hemos estado aquí, eh, eh, lo que pasa es que había un contrato viejo y realmente se agotó, como le expliqué. Yo estoy seguro que, que antes que finalice, en este mismo mes van a estar trabajando aquí en, en aceras y contenedores. Porque aquí hay barrios. Yo, yo, yo, yo, imagínate, yo vivo en los barrios de San Francisco. Sí. Eh, eh, ahí hay zona del Espino, ahí mismo donde termina la libertad. Eh, primera etapa y segunda etapa. Barrio completo, que tú no encuentras 100 metros lineales de contenedores. Entonces eso hay que necesariamente intervenirlo y eh, asfaltado eh, darle eh, el, el, el, el, las calles ponerle en condiciones eh, ¿verla? Bueno. Eh, con una primera aplicación de asfalto yo diría que para pimentar, hay que a, primero hacer, eh, hacer reparar el eso, eso sí, hacer, hacer contene, contene, que, dale, que, eh, que le dé forma claro darle da, confinamiento darle toda esa parte y todos esos barrios van a ser intervenidos y eso no es por cuestión de huelga y demás es que lo primero es que hay un plan general de gobierno segundo nosotros tenemos necesariamente que cambiar la situación de, de el hábitat, la, la, la forma de vida de, nuestro, de nuestra gente en los barrios. Tenemos que ponerlo de una manera decente, de una manera eh, eh, transitable, de una manera que puedan eh, vivir en otras condiciones. Ahí hay barrios que, que tienen eh, eh, charco de agua, maleza, hierba y demás. Eso no puede ser ahora... Eh, eh, el siglo XXI una calle ya con, con mucha gente... ¿Sabe una cosa claro, que...? Claro, eso tiene que cambiar y, y nosotros vamos tra estamos trabajando en eso. Ahora, no puede ser, porque a veces llamar a, a huelga se ve muy sencillo, que esto, que el otro barrio... Aquí se han intervenido muchos barrios, como le expliqué, y se va a seguir trabajando. Eh, eh, en Vister Valle también se ha estado trabajando. Perdón, Francis, y perdón, Amado, en ese mismo sentido, ustedes eh, tienen la intención de... Reunirse con los convocantes? Mira, eh, eh, está programada una reunión hoy a las 10 de la mañana. Ok. Con sí. ellos. Y yo estoy seguro que, que, que pudiera. Esa, que que a, se da un entendimiento. Ahí era mi pregunta. Pero, pero aquí se está eh, trabajando. Si era falta de comunicación no, que no, había. Ma, porque tenés, la, no. la parte que usted ha dicho es que se está trabajando. Exacto. Y ellos, ellos, decían están que. Llama, ellos están llamando a huelga en razón de que hay un incumplimiento. Y le hacemos esa misma pregunta a okay. ellos claro. aquí en vivo. Mira, nosotros estamos terminando la. la, la, la eh, la carretera San Francisco de Macorís a Controva. Y se está terminando. Un trabajazo ahí. Se está trabajando bien. Un trabajo. Se está trabajando. Incluso más nunca. el presidente ha dicho que quiere inaugurarla antes que finalice el año. Que lo correcto eh, eh, es que sea doble vía. Claro, se está trabajando. Que sea una verdadera. Bueno, eh, eso, eso ya eso es un proyecto, diríamos, a futuro. Sí, claro, Pero mientras tanto hay que ponerla en condiciones, incluso con su claro, señalización claro. horizontal, vertical y demás. Eh, por ejemplo, ¿qué se va a intervenir rápidamente ahora, que yo le aseguro a ustedes? Eh, la parte de la carretera de aquí, por lo menos hasta la Codala, hasta la entrada de la Guarra, que eso está muy mal. Sí, no, en es este tramo muy aquí, mal. muy no, mal. Entonces, son urgencias. Eso, es uno de esos, eso es que hay que resolverlo rápido. Ya yo me reuní con el ministro y, y tengo entendido que posiblemente la semana que viene esa parte se inicie. Eh, eh. Y se está trabajando en los proyectos de Frankie Romero, el senador, Oye, aquí se van a hacer más de 800 apartamentos. ¿Qué tiempo eso hace es. que no se hace un apartamento aquí del gobierno no. central aquí? En San Francisco, en Macorís. El último fue el de Aguayo que ocuparon cuando... Bueno, el, pero... pero de, que se los repartieron o entre sea, pues, un grupo de canchancha Pero este Exacto. es un Gente proyecto que no realmente eh, eh, que va a impactar. Y que Estamos a tener, hablando de, de, de lo desalojar de lo, de ahí, lo, lo, de los moradores del barrio Azul. Que, que hay un, un acuerdo con ellos, hay un inventario Que, sea, que sea desalojado, no, no, no, que oye. ya no permanezca no, no, ese eso, cinturón es, de miseria no, y de impacto. Pero en el proyecto, de, ahí va una avenida, en el proyecto de Frankie Romero, o sea que presentó Frankie, eso, eso ya incluso creo que le salió la licitación, va a salir en estos días. Todos los proyectos de Frankie en este año quedan todos licitados y, y, y algunos ya comenzados comenzado, como es el caso del puente de Ugamba y otros se van a iniciar. Pues nosotros estamos trabajando, terminamos la carretera Villarriba-Arenoso se está trabajando el candidato sanitario de, de Pimentel Castillo se está ya vino obra pública, está trabajando un estudio para el puente que va a las el puente ese puente peligroso muy necesario muerte, no sé cómo le llaman ahí ese puente lo va a hacer obra pública nuevo pero señores, eso en la conlleva Cuba, un diseño en la Cuba. Ay, lleva tiempo ese proceso <ríe> igualmente <ríe> se va a hacer un trabajo en el asfaltado de la carretera Guisa eh, hasta el río hasta este el río de Yuna, allá en, en, en, en la zona de, de, de, de, de Las Guarnas, antes de cruzar a Angelina. Eh, ¿Tiene usted la información en qué punto está, qué se está haciendo con la avenida Circunvalación, el hospital regional? ¿En qué, en qué están la, está las obras? Se está trabajando, ustedes saben que ese proyecto eh, del, del, del hospital... Eh, como es lógico, eh, las nuevas autoridades sanitarias, de, de ministros de salud, eh, dieron algunas opiniones con respecto al diseño del proyecto. Eso conllevó un tiempo, esos estudios ya se pusieron de acuerdo eh, con el Ministerio de la Vivienda, que es que está ejecutando, era antes de la OISOE, ahora Ministerio de la Vivienda, y ya se está avanzando. Incluso en una reunión que yo participé, eh, tengo entendido que los contratistas van a arrancar con mucha fuerza, pues le van a suministrar eh, los fondos necesarios había que transferir los fondos de la anterior OISOE al Ministerio de Vivienda y eso conlleva muy, mucha burocracia Muchos procesos. No, no es un proceso que realmente no es tan fácil pero ya todo eso está corregido está ya bien y se va a trabajar, en el caso de, de la circunvalación eh, lo que eh, ha pasado es que eh, lo que tiene que ver con el derecho de vía eh, ya entonces se están poniendo de acuerdo con algunos propietarios de terreno. Que ya creo que está en su etapa final, porque ya no, donde en la otra parte se ha trabajado. O sea, que había un yo me imagino que de de eso debe ser un dolor de cabeza. Ah, pero los dueños le quieren que le hagan, caso caso pero no se. Le. Esta ah, preguntita es. que no. En esa parte y tenemos y que ceder. Y le multiplica y por mucho. Pero claro. Olmedo, miren esto, qué bueno que alguien nos escribió para que nos lo recuerden. Vamos a ver qué es. El tema de los desvinculados y el pago. Que se entendía que esos recursos ya lo había recibido el INDRI pero que aún no se le ha... Eh, no, en el caso del INDRI, nosotros, no, nosotros los recursos hemos tenido siempre. ¿Y, eh, nosotros trabajamos está? planificado Yo le invito a cualquier desvinculado, en el caso del INDRI, que vaya al Ministerio de Administración Pública a buscar su, su certificado. Certific que, que ahí le, le hacen su cálculo y demás. Nosotros sí. lo tenemos, ¿eh? Nosotros sí. que, que, ahora la ley obliga a que lo hagan. Que tienen que ir a buscar esa parte, que vayan lo busquen más y que lo lleven allá. Es un proceso, eso sea, mándase un cheque, lo paga a tesorería, la Tesorería sí. Nacional, pero eso fluye normal. Nosotros somos planificados. Ahí cuando se hacen las desvinculaciones, France. y también lo hacemos eh, con un criterio. El índice ha manejado, usted no ha visto ningún escándalo, ninguna situación especial. Lo hemos hecho mm -hmm. con sí. mucho respeto. Es cierto. Hemos Vamos, pasado... Sí. Mira, se ha manejado Olmedo? bien. Hemos hecho una auditoría. Solamente no me gustó cuando ustedes vinieron aquí, una cuestión que ofreciéndole... ¿Los 10 mil millones? Eh, no, no, eh, vivienda, que yo quiero, a los lo maestros, esa parte no me gustó. Iniciar, Al... este yo creo no, pero eso, que eso, la eso la no diferente. tiene que ver con el indre. Olmedo, no con Olmedo. Con tenemos preguntitas, de amigos foto, televidentes. Por ejemplo, José García, José García dice, buen día, preguntarle a Olmedo, ¿cuándo se van a reunir con los directores territoriales zonales y el personal del Capacito eh, o sea los de delegados que trabajaron en los colegios para cumplir con las promesas que les hizo el presidente Luis Abinader eh, eh, nosotros eh, eh, eh, el penúltimo domingo no el domingo pasado, el otro domingo nos reunimos aquí en una asamblea con todo el equipo eh, de trabajo político del partido, delegado y demás se hizo un inventario y lo que no están colocados serán colocados en los próximos días nosotros tenemos un inventario total en toda la estructura del partido y hay un compromiso por disposición del partido y del presidente de la república de que serán realmente eh, convocados Mira, los compañeros yo quiero parte. hacerle una pregunta antes que se vaya hay una tensión porque hoy hay una marcha caravana, una motorizada como especie de preámbulo a lo que ellos van a hacer el lunes como protesta y creo que lo que nos ocupa hoy como eh, sociedad es si habrá la oportunidad de bajar la tensión y que esta gente pueda, o que el pueblo Mira. pueda recibir la tranquilidad de que las autoridades vayan a cumplir. ¿Cuál es la posición eh, como Olmedo y lo que es la visión política eh, para nosotros? Mira... Eh, eh, nosotros entendemos que realmente en los actuales momentos, con la intervención que ha hecho el gobierno, las obras que se están ejecu ejecutando, sí. las atenciones que le ha dado el presidente de la república, que ha venido aquí sí. en cuatro oportunidades en esta provincia en un año, donde está pendiente de cada detalle de inversión de la provincia, pero además en una situación que el país está manejando la pandemia, sí. y que todos tenemos que contribuir para, para salir de, de esta situación, pero además tenemos el caso de, de, de un conflicto, diríamos, de un país hermano, no con nosotros exactamente, pero que sí, que eso tiene es, su, su, su, su, eh, sí. su reflejo aquí en el país. Claro. Ahora mismo nosotros entendemos que no están las condiciones para, para que... Y además, eh, con autoridades que, que escuchan, comenzando por el presidente de la República... ¿Cuántas veces ha habido, en la Junta de Vecinos de la Provincia de Duarte habían ido a hablar con el Presidente de la República? donde él los recibe directamente? ¿Habla con su directivo? ¿Le responde? ¿A la semana se están atendiendo sus necesidades? O sea, yo entendemos nosotros que realmente no es una... Ahora mismo. Y nosotros con, con la presencia de, de Olmedo aquí, que es el claro. director Francis. nacional, pero... San Francisco de Macorís ha tenido la atención de muchos funcionarios. No, no, vamos que, son a ver otra que hay en que eh, Mire, Reinaldo de Osto Olmedo, no sé si usted maneja la información, dice él. Él da la opinión que con el gasto millonario invertido en publicidad se hubieran asfaltado eh, muchos barrios. Pero lo que eh, me llama la atención es que él dice: los ex empleados del Indri en la zona del nordeste que lleven hoy sus pancartas porque habrá una manifestación en el parque central de San Francisco de Macorís eh, dice en contra de Olmedo pero me imagino que es en contra de que no le hayan pagado que no hayan recibido <risa> pero, sus prestaciones a, atención a, a Reinaldo que eh, analice... Olmedo eh, acaba de hablar Exacto. sobre el procedimiento verdad ah, sí. hay que ver si él cumplió con ese procedimiento y entonces que, claro. eh, tratar de agotar ah, la vía bueno, correspondiente al, no final, si lo ha al final yo quiero que Olmedo nos deje un mensaje sobre todo a la militancia del PRM que ha estado muy inquieta por el tema de los empleos y también eh, lo relativo al, al llamado a huelga. ¿Qué te parece? Sí, un funcionario ahí que, que no coge el teléfono porque sufre del oído ahora. Ah. <risa> Adelante, hombre. Pero no sé di el nombre, porque, alguien, porque si no lo digo figura, yo, pero dilo. Eh, hay un funcionario que yo saben es no coge el teléfono, es que, que, que, me que me está el oído va, va, Vamos, vamos a escuchar al ingeniero Cabo. Pues eh, eso no es nada. Tiene que ver nada, no con, se con, con, se educación, <risas> con educación, <risas> con educación local, de, de, de no la no regional. Era. Pero que eso no es nada, usted lo dijo. Vamos a escuchar al ingeniero. Adelante, ingeniero. Es entendible que realmente el gobierno, el partido que encabeza ¿verdad? el gobierno, como en el caso del PRM, tiene un compromiso con la base y la estructura del partido en el aspecto de, de en lo que son las diferentes posiciones de la administración pública, colocar los compañeros ideales, idóneos y que califiquen, que cumplan, ¿verdad? Porque es lógico que eh, para poner un regional de educación eh, debe, la ley obliga a que sea un, un, un maestro, ¿verdad que sí? Y así hay diferentes posiciones en, eso, en ese aspecto que me refiero. Los compañeros eh, saben que nosotros estamos trabajando para eso, lo que no ha sido colocado. Pero también eh, eh, tenemos un compromiso con la población, con sus necesidades, con su eh, atender, escuchar a la gente. Señores, miren, para que ustedes vean, eh, y ahí eh, eh, con el mensaje que eh, el magistrado, nuestro amigo, eh, eh, me, me manifestó, el presidente y el gobierno tenían una intención de aquí, aquí hay una deuda, aquí el gobierno pasado debió hacer una reforma fiscal aquí, una reforma integral y no la hizo y realmente se requería a nivel financiero hacer esa reforma, sin embargo el presidente escuchó diferentes sectores señores, eso, eso, eso, eso es muy raro, muy difícil verlo con un gobierno que está decidido en una medida y escucha a los diferentes sectores y realmente hace eh, eh, eh, se negro. recoge como se dice verdad y, y, y escucha a la mayoría y realmente Miren lo que pasó con la reforma. Todo el mundo la ha apoyado la decisión del gobierno. Y ahora, entonces, ¿qué significa eso? Que el gobierno tiene que hacer un reajuste a nivel financiero y también eso afecta a lo que son las inversiones. Pero estamos seguros, como dijo el presidente, que recortando de diferentes lados, invirtiendo como debe invertirse, con transparencia, invertir con las prioridades, con las necesidades, no obra realmente de antojo de nadie, sino obras que sean comunitarias, nosotros. Eh, vamos a cumplir con la necesidad y los requerimientos del pueblo eh, por, por ejemplo en las peña nos escriben que tienen dos meses sin agua, pero no solo en las peñas las diferentes comunidades de San Francisco y, y del país porque es un tema nacional la escasez del agua, Dios mío, tener acceso en los hogares a, a, al agua potable eh, eso es un tema, yo soy de la peña y ellos saben que nosotros estamos trabajando eso, bien. Eh, incluso con INAPA, en los próximos días viene Wellington, precisamente nada más, okay. para, nada más para atender la peña, Muy bien. pero bien. Wellington ha estado aquí frecuentemente y en todo, yo diría, la mayoría de los municipios de nuestra provincia, yo puedo asegurarte que el agua ha mejorado por, por la intervención que ha hecho INAPA, eh, corrigiendo el pues agua. nos alegra y esperamos que las autoridades lleguen a un acuerdo Agradecemos de Agradecemos al ingeniero hoy. Olmedo Cava, claro. director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, esta entrevista.